muy buenas amigos y amigas vengadores y vengadoras bienvenidos nuevamente al canal eh, hay que primero bueno, quitarle la razón a estos eh, reparte carnes de xbox junto con el Danti, que seguro que habrá dicho alguna de las suyas están muy metidos en el tema claro que sí, uno de ellos es un insider como yo, power insider claro que sí eh, de verdad hay, hay gente que todavía cree que porque una persona sea insider eh, sabe más que el resto, le llega información o algo así eh, en fin, bueno, nada que ver eh, todo lo contrario es simplemente asegurarte de probar primero antes que nadie eh, todas las novedades que van implementando y por si os interesa. Hay tres maneras de ser Insider en, en Xbox, eh, dependiendo si no queréis que peligrar vuestra consola, de una manera o de otra, porque a lo mejor, pues, si aceptáis todas las actualizaciones, pues van a venir pues con sus pros y sus contras, y si los contras son muy grandes, pues bueno, hay que lo llevar. Pero vamos, por lo demás, pues eh, está todo el día eh, puntuando gratuitamente, sin colar nada. Ah, pues esto eh, me gusta, esto no me gusta, este... Eh, parte donde las pestañas pues quiero que lo cambie de tal manera o quiero que aparezcan los logotipos de las de Twitter, de Facebook cuando yo quiera compartir algo quiero que ponga, que hay tres maneras, hay una manera en la que ya vienen las actualizaciones eh, más afianzadas, más seguras, otra que en medio medio vas a hacer el primero y otra pues, ya en cuantito sale en el momento en el que salen, placa y ya te la cambiar. Y ya está, y es lo único que.. eso. Ahora, hacerse eco de rumores no es ser insider. Pero bueno, y mucho menos a meditar eh, estar en.. Estar en.. en la prensa, incluso. O sea, llegar a la prensa. Al final, como el analista de Bits, también se le coge por las mentiras. Se le coge porque es más fácil coger a un mentiroso con cojo. Vamos a hablar de, de Activision Blizzard, evidentemente, y de lo que, bueno, a confirmar un poco lo que siempre hemos sabido, ¿vale? Que Sony, por ser una empresa japonesa, Aliándose de aquella manera con otras empresas para japonesas y no me refiero simplemente a empresas de videojuegos Empresas relacionadas a los videojuegos como desarrolladoras o portales de allí de Japón Para siempre dejar eh, mal a Microsoft para que no vendieran nada eh, dentro del país nipón hasta este último año pero qué, qué cambio estos últimos años qué es lo que ha pasado para que los japoneses se hayan hecho x se pues ha pasado que, que la vida se abre camino y que muchas veces por mucho que te gastes tú en marketing por mucho mucho mucho dinero que te gastes en marketing profesor Liendre por mucho que te gastes en marketing, el boca a boca de toda la vida, siempre ganará a la, charla, a la charlaterrería que se trae Sony. Y que os traéis tanto los radicales de Xbox, Anti y compañía, como los radicales de Sony. Sin dejar de lado a los radicales de los portales de comunicación comprados, esto sí, con maletines. Bueno, con maletines no tanto como maletines, pero un aguinaldo que siempre se llevan y que necesitan y que es muy necesario. Y Sony se los provee. En cuanto al mercado asiático, ya no estoy hablando del mercado japonés únicamente. Por ejemplo, nos encontramos con China, que tú a China no le puedes vender ni una arcayata. Arcayata no le puedes vender ni una arcayata. O sea, de, mm, mi, mm, yo qué sé, esto con aloe vera tampoco, no le puedes vender un videojuego, tampoco le puedes vender un libro, no le puedes vender nada porque todo lo controla el partido comunista de China eh, como esto es prácticamente una dictadura y de ahí salen las consolas y todo esto, pues bueno, vale pero que no dejan que haya ningún, ningún tipo de comercio entre occidente y China, eso es total, o sea, el único comercio es nosotros le vendemos a esta gente. y es lo que hay y es la razón también por la de que muchas empresas relacionadas con la tecnología sobre todo Microsoft por ejemplo eh, estén apostando por cosas eh, por empresas eh, fuera de China ya no solamente por razones políticas que son obvias como su relación con Rusia cosa que no sienta muy bien ni a europeos ni al resto del mundo ni, y sobre todo a Estados Unidos pero Estados Unidos eh, el mayor problema ahora mismo con este tema de, de la adquisición de Activision Blizzard es que ha detectado, eh, esto, los políticos eh, estadounidenses han detectado que Sony mm, tiene una especie de monopolio eh, en el mercado de los videojuegos de alta gama en Japón. Eh, y esto ha venido ocurriendo durante años hay gente que dice pero si al final se están peleando por el segundo puesto cuando ven eh, el número de consolas y ven lo de Japón dice si se están peleando por el segundo puesto vamos a ver Xbox nunca ha estado siquiera en esa lista por, bueno, entiéndase no no no ha estado porque los japoneses se apuestan por productos japoneses, se fían más, evidentemente, de productos japoneses. Pasa y resulta que ya con la PlayStation 5, ya es el colmo, ya el, la PlayStation 4 ya era horrible, la PlayStation 3... Son cosas que se van acumulando, y los que son videojugadores de verdad, en Japón, también se han dado cuenta de que, uno, ¿Dónde meto yo el monstruo ese de PlayStation 5 si mi casa mide lo que mide este, este garaje? No solamente esta habitación, sino el garaje con el donde ¿Dónde meto yo la consola? Tengo que elegir entre la consola y el perro La consola, la suegra Que se me ha instalado también A uno de los dos voy a tener que echar Para poder poner la jodida consola Y luego llega la Xbox Series S Tan pequeñita tan Supuestamente tan potente Porque uh, tampoco Viven en China ¿eh? No viven en una dictadura, viven en una democracia Y que Sony Haga esto aunque sea simplemente porque es que son empresas japonesas y debéis de estar conmigo. Que parece ser que es así, ¿no? Sobre todo con Square Enix. Oye, Square Enix, que somos hermanos. Kimbo, yo no sé qué tendrás tú de hermano mío, pero sangre japonesa no veo correr. En tu, en, en esa presencia de, de jodido irlandés lechazo, que es lo que tiene. Ahí os dejo con los que se vayan con los, con los reparte carnet de la vida que van repartiendo carnet diciendo de quién es del quién y quién no. La posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha desatado una acusación por parte de políticos estadounidenses hacia Sony por supuesto monopolio en el mercado de videojuegos de alta gama en Japón. Los miembros del Congreso han eh, pedido a Catherine Tai, representante de comercio de Estados Unidos, que presione, a las, que presione a las autoridades de Japón para garantizar un entorno de competencia justo. Señalan que PlayStation firma acuerdos de exclusividad, esto ya lo hemos visto, que impiden que juegos japoneses lleguen a las plataformas de equipo. Cualquiera diría, bueno, esto... Bueno, sigamos. Y creen que esto podría violar las leyes de competencia de Japón Microsoft ha apoyado estas acusaciones considerando que las prácticas anticompetitivas de Sony eh, dentro de Japón eh, deben de ser discutidas Sony quiere evitar a toda costa ya sabemos que eh, la compra de Activision Blizzard o que Microsoft compre Activision Blizzard pero para su mala fortuna con este con este tiro que ha pegado se ha pegado un tiro en la pierna tiro en el pie le ha salido el tiro por la culata como suele decir le ha salido el tiro por la culata resulta que ahora políticos de Estados Unidos lo están acusando a ellos de pagar para dañar injustamente a Xbox y sus oportunidades de crecer en Japón eh... todo esto comenzó el pasado jueves cuando María Cantwell senadora del partido demócrata acusó a Sony de tener un monopolio del gaming de alta gama en Japón. A Catwell se sumaron otros 10 miembros del Congreso eh, quienes por medio de dos cartas le pidieron a Katherine Tai, representante del comercio de Estados Unidos, para que presione a las autoridades de Japón. En estas cartas los miembros del Congreso apuntan que el mercado de videojuegos en Japón está desbalanceado, lo anterior puesto que Play Station firma acuerdos de exclusividad como hizo con Final Fantasy VII para que juegos japoneses pues, no lleguen a plataformas de Xbox. Asimismo, cree que esto podría violar las leyes de competencia eh, de libre mercado en Japón. La política efectiva del gobierno japonés, no perseguir a Sony, parece ser un serio obstáculo para las exportaciones de Estados Unidos, con repercusiones reales para Microsoft y para otras empresas de Estados Unidos también. Ojito. Y los muchos desarrolladores y editores de videojuegos de Estados Unidos que venden en todo el mundo por ver sus ingresos en Japón deprimidos por estas prácticas señala la carta los políticos también señalan que esta situación podría violar el acuerdo de comercio digital entre Estados Unidos y Japón el artículo 8 eh, de este acuerdo señala que los países deben permitir un trato no discriminatorio de los de los productos digitales los cuales incluyen juegos pero no está claro si también consolas y un portavoz de Microsoft le dijo a Axios que Sony comete prácticas anticompetitivas que deben de ser discutidas para que se garantice un entorno de competencia pues, justo. Las tácticas anticompetitivas de Sony merecen un debate y nos complace que se siga investigando para garantizar la igualdad de condiciones en la industria del videojuego, dijo David Cady, portavoz de Microsoft. Eh, por otra parte Tom Warren eh, eh, de Benz, Sony ha estado muy activa a tratar de bloquear el acuerdo de Activision cosa que rescatamos también eh, Blizzard de Microsoft y hasta y ahora Microsoft dice que las tácticas anticompetitivas de Sony merecen ser discutidas mientras los miembros del Congreso presionan para que se investiguen las prácticas comerciales de Sony en Japón eh, quiero recordar que lo de antes que no se puede vender ni un alfiler a China y que Japón con este tipo de cosas que ha estado haciendo o mejor dicho estos empresarios japoneses han ido haciendo durante todo este tiempo lo único que ha hecho es pues crear una desigualdad entre ambas marcas totalmente injusta pero tampoco es tiempo de llorar ya creo que los japoneses se van dando se han dado cuenta de quién realmente tiene la batuta. La batuta. ¿Quién tiene la batuta? ¿Quién tiene la potencia? ¿En dónde se ven mejor los videojuegos? ¿Y cuál es la consola que menos sitio te va a ocupar? No hace falta que venga ningún listo. Ningún repartidor de carnés de Xbox. Porque me los como con patatas fritas. Hasta la próxima. En un próximo vídeo en Toxic Game Channel. Con vosotros, Toxic